Trabajé, Arranqué trabajando en Despegar, en el área de marketing digital eh, y luego de trabajar en una empresa bastante grande en su, en su momento, bueno hoy también lo es, eh, decidí pasar a algo más pequeño donde pudiera hacer más, eh, tener más acción y, y tener más toma de decisiones y ahí fue que arranqué y, y empecé a trabajar en una, para una startup eh, con base en, en San Francisco se llamaba Grand Data y se especializaba más que nada en hacer soluciones de inteligencia, utilizando tecnologías de inteligencia artificial y Machine Learning. Bueno, Wipson es una, es una startup que permite a los usuarios eh, descubrir qué empresas tienen su información y poder tener control sobre estas. En otras palabras, hoy en día sabemos que hay cada vez más, cada más empresas tienen nuestra información cada vez que entramos en internet, cada vez que hacemos una compra, eh, cada vez que, que, que, que caminamos, incluso cuando estamos durmiendo, generamos información, generamos data, lo que se llama data. Y esta data está siendo utilizada, está siendo explotada, controlada por muchas empresas alrededor del mundo. Eh, nuestra idea es generar un ecosistema mucho más transparente, mucho más eh, libre y también controlado por los usuarios. Eh, nuestro objetivo, nuestra visión es devolverle empoderar al usuario a, a tener control de, de su información privada, de sus datos, que en otras palabras es, en otras palabras es su, su privacidad. Bueno, lanzamos una aplicación que actualmente está para, para Android y estamos desarrollándola para, para iPhone, que lo que permite es con un clic eh, escaneamos tu mail y encont buscamos, encontramos todas las empresas que, que se contactaron alguna vez con vos. A partir de eso te mostramos una lista de todas las empresas que tienen tu información te decimos, incluso, potencialmente, qué datos tienen esas empresas de voz. Eh, te contamos quiénes son esas empresas, más detalles. Te decimos si esa empresa fue hackeada, incluso no en algún momento de su historia. Y el usuario, a partir de esa visualización, puede eh, empezar a elegir qué quiere hacer. Por ejemplo, si es una empresa que utiliza, bueno, la marca como que la utiliza, pero, pero si no, puede eh, solicitar, por ejemplo, borrar esa información. Eh, con lo cual, cuando el usuario solicita borrar la información, nosotros nos encargamos de, de hacer que dicha empresa borre toda, toda, toda la información de esa persona. Sí, bueno, comenzamos hace cuatro años trabajando mucho, el eh, más del lado técnico, eh, yo del lado más de, de proyecto, de negocio. Eh, nos complementábamos muy, muy bien, nos entendíamos muy bien y cada uno de a poco nos íbamos metiendo también en sus áreas y, y entendiendo y aprendiendo juntos. Y después de cuatro años de, de trabajo Conjunto, creíamos que estábamos listos para, para tener algo nuestro para, para poder lanzarnos en, en el mundo de emprendedurismo así que hablando hablando nos, nos juntamos y, y bueno, surgió de, de hacer este como spin-off y, y ahora como que ser nosotros el capitán de, de nuestro barco el, food, el feedback para mí es todo, eh, mi error principal fue en su momento no escuchar suficientemente suficiente feedback eh, porque la verdad que, a ver, yo soy, estoy totalmente convencido que ideas y si querés por decirlo ideas millonarias por decirlo de una manera, hay infinitas y estoy totalmente seguro de que cada uno en su vida va a tener por lo menos una idea, si querés decirlo, millonaria. Pero eso con eso no alcanza hoy en día. O sea, hoy en día pues, contar una idea y, y, y bueno, sí, pero después ¿cómo la ejecutás? ¿Con qué equipo la ejecutás? Si tenés, si pudiste conseguir la plata o no para, para lograrlo. ¿Estás en el momento adecuado de hacerlo? ¿Estás en el mercado eh, adecuado? Eh, ¿Vas a dejar tu ego a, a un costado y vas a tratar de aprender y, y mejorar? Todo eso, y vas a tener un poco de suerte, o sea, también vamos a, hay que reconocerlo. Todo eso es lo que construye al final una empresa. Las ideas, de vuelta, hay ideas buenísimas que nunca se terminan ejecutando, hay ideas que parecen muy malas y al final con un buen equipo terminan siendo tremendas empresas. Entonces como que ahí yo soy muy partidario de que, que no hay que tenerle miedo al feedback o contar tu idea. Si vos crees que la idea es tuya, porque más vos, vos viste ese problema. También vos puedes contar una idea, pero si el otro no le sucede, si, otro no, no, no cree, si otra persona no cree que hay un problema y, o no tiene esa pasión por eso, por más que escuche tu idea, no la va, no va a poder replicar, no va a poder trabajar con tanta pasión como vos. Así que ahí hay que perder ese miedo y contarlo, contarlo a la gente y, y ver qué opina. Eh, yo, a nivel emprendedor, bueno, sí tengo mucho, o, o, o siempre tuve. En la vista mucho a mis viejos, a mi viejo y a mi vieja, que los dos eh, son emprendedores y en el caso del de caso más como que más famosos la verdad que no me gusta tomar a una persona porque no soy de las personas de me gustaría ser tal yo me gustaría ser Rodrigo y soy feliz siendo yo si sí, sigo a 4 o 5 sea, emprendedores eh, Elon Musk, eh, Ray Hoffman de LinkedIn o, y, y varios más que, que me gusta cómo piensan y como la visión que tiene en el futuro. Pero no, no soy las personas que dice me gustaría ser tal persona. Eh, más allá de que también, por ejemplo, tengo mucho admiración a Galperín, no soy una persona que dice me gustaría ser Galperín. Eh, me gustaría ser yo y ver todo lo bueno que hizo Galperín y tratar de por lo menos imitarlo en un o sea, 1% si es posible. ¿no?